Eh, no sé por qué prendí Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a votar por los premios Island Vamos a ser conscientes igual de que yo soy una persona que no, no conoce un choto, ¿entendés? Conozco a los argentinos, eh, a los más conocidos y ya está ¿Qué? Mira, mira lo que me está pasando Ya empezar a votar ¿Tú qué? ¿Eh? Empezar a votar Sí, me redirecciona, me la como. Tiene el problema la página. Che, sí, le recuesta. Seguramente a esta página los papás le pegan. ¡Puta! ¡Déjame entrar! Chita, ahí anda la página de los Slands. A ver Ni o me anda Boludo, va a trolear ¡Ah! ¡Me, me, <risa> Me clip del año. Ataque a la bandera de Francia. Ver el video. Ataque a la bandera de Francia. A ver. 4, 3, 2, 1. ¡Atacar! ¡Atacar! Se le pone. No, no, no, no, no, Vamos. No, no. Che, ¿cuánto todo o este sí. clip? Cantando en Squidcraft Games. Nah, igual para mí el mejor canto de los Squidcraft es. Sí, este, este Aquí listo, pero tienes que bailar mucho ¡Señores! Voy a contarle la historia de un tamalero Él llega a los restaurantes y a los centros botaneros es un muchacho alegre y también simpaticón Vende dulces y tamales entonando esta canción Tata, ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ay, ay, ay, chiquitito Adiós Adiós Cuando ve el chocas Ese ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Tú tú tú Se queda LOL Acceso a el face reveal uh, Un tipo mostrando una cámara, boludo ¿Qué anda? Acá se okay. Muy buenas gente Bienvenido a todo el mundo Al nuevo video de presentación De mi face reveal Ok A ver qué tan épico es <risa> Artisif. Me hice acordar una onda, Artisif. Es que igual es medio gracioso que de repente te aparece un tipo con lentes así. Tiene la cara del típico psicópata que te sigue hasta tu casa y que es fan tuyo que tiene 80.000 fotos en su cuarto. No Por tiene, cierto, no tiene tinta. Tipo de, de. Ojo, que acaba de caer una suscripción. Espérate. ¿eh? Un momento, aguanta, aguanta. aguanta. Que Baila Baila en directo cuando nos suscriben. Momento, momento. <ríe> no queda el tipo tengo que agradecer a la gente un segundo Luis no no no no no y no qué es eso? por qué esto es mi esto es mi curva la ahora, cara, Luis. boludo la cara y Mira, entonces y de esto vivís ahora no de momento sí de momento bueno de esto. no pero si qué te ríes a ver tú ¿Tú, cre ¿tú, cre ¿tú, crees ¿Tú crees que tienes que reírte ahora de mí? ¡No! ¡No! ¡Se le cae de risa! Si aparecen ahora, se termina el hambre mundial. Si aparece ahora nos gusta el pene. No, <risa> no, no, no. Pero soy heterosexual. No, Vamos a ver, gente. Sonríe si te gusta el pito, cara sonríe. No. <risa> ¿Qué pendejas, eh? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Te le turbio. No, no. Ay, me no, cago en... ¡Qué es esto? ¡Qué cojones es ¡Me cago en Dios! <risa> ¡Qué mierda! ¡Dios, qué, qué mierda. durio! ¡Me cago en la puta! <risa> ¡Qué mierda! <risa> ¡Qué lag, tío! ¡Me cago en la madre! ¡Levantadme atrás de mierda! ¡Joder! ¡Dios! ¿Pero esto qué coño es? ¡No! ¡No! ¡Ni se os ocurra! ¡Os juro por Dios que reviento al profeta! ¡Vamos todo el mundo! ¡No estimáis eso! ¡Me muero de la puta! A... ¿Qué queréis? Está bueno, está bueno. Estoy entre el Teleturbios y el de Sprint, boludo. Y el del Jaca, por supuesto. Y el de Sprint. Y Sprint es argentino, la botería, porque es argentino, nada Con el de Suárez me reí más. ¿Quién es Suárez? Hijo de puta. No sé quién es Suárez. La Jaca es de Suárez. Ah, me gusta mucho de Teleturbios. Me gusta mucho, me gusta mucho la situación. Ok, fail del año. Vale, vale, vale. Le voy a apretar ahora, eh. Le voy a dar más fuerte. No está apretando nada. Mira, mira, mira, ah, está mira. Está Es mi bur... Es <risa> No, está apretando nada. Mira, mira, mira, mira, no, mira, no, no. mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¡Qué pelado de mierda. ¡Vamos! No, no, no, no, no, sé si no está a su team el tarado. ¡Vamos, equipo! Es un tarado. Mano, eh. no se No. Que no lo parezca. No, ¿Y sí no, Es que que no, no, no, no, no. a perder. Fallo de Cam. visto? Oh, Qué pesado. Tirando de la, la clasiquiña, ¿eh, perro? Aún sus muertos. ¿Eh? <risa> <risa> un reporro <risa> Es un re duro A ver, Cristina Sí, yo sé que tú a mí me quieres mucho Y me vas a dar mucho hierro, ¿verdad que sí? Aquí sí, mi niña Dame todo el hierro que tengas, ¿vale? La cam, chicos Acabo de decir que voy a quitar la cam Ah, que, que no se Hola, la cámara Uy <risa> Un reporro A ver esto El reloj irrompible. Tiene el reloj. Es un reloj G-Shock. Es el reloj irrompible. ¿Irrompible? Sí, más sí. ¿No se rompe? Es un reloj irrompible. Yo es el mío, casualmente lo tengo en la mano. <risa> irrompible. <risa> irrompible. Estaban haciendo una propaganda. Es un reloj <risa> En serio. <risa> Mira cómo se cuenta la risa. Esto es... ¿Un reloj? <risa> ¡No voy mover, boludo! ve que le va en el irrompible Y a ver esto, me decís Los clips que no sean cortos no los voy a botar ¿Cómo estáis? ¡Cállate! No, pobre señor eh. El que se ría de mi madre le pego cuatro hostias De mi madre me río yo y nada más que yo No quiero ni una risa no Levanta la vieja, risa. amigo De mi madre me río yo y ella misma ni una risa quiero yo ya, eh. ¿Te he hecho daño? No, no. Top, top. Llama al timbre, llama. A ver, a ver. Patea la puerta, a ver si entras. Pateala. ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No! Me a caer, ¡No! Me a loco. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Es muy gracioso el del el, el correloj, pero me voy a botar a Farfagoddy. ¡Enfado del año! Uy, Carola me da mucha risa, ¿eh? Nunca había Carola, pero me da mucha risa. No, no. ¿Quién es este Ay, no hijo de, de la gran puta? Momos, eh, momos, ¡Como te, por la... que momon, que como te, te pido como te por la calle de la Ahí okay. el de azul, el de azul y su puta madre, de verdad, este ojalá, de verdad, que se muera toda la familia en un... En, no, no, no, en un viaje no, no, no, no, a venidor. me dieran un botón para acabar con la mitad de la humanidad. A veces me lo pensaba, eh. Joder, sí, hijo no. de puta de azul, le rompería la mandíbula entera de una hostia. Oye, me cago en toda tu familia muerta. ¡Eh! Hey, ¡Luzu! ¡Que eres padre! ¡Coño! ¿Qué qué? Que eres padre. Bueno, ¿no tiene que ver como que, que no hay padres subnormales. <risa> <risa> Yo como no. Ok, está bueno, está bueno, está bueno. está bueno. Está bueno, eso está bueno. Alumbra, alumbra, alumbra, alumbra, alumbra, alumbra, Alumbra, ¡Cállate que estoy poniendo la antorcha! <risa> ¡Deja de chillarme, de gritarme, de mandarme a todo el mundo, a todos los cojones alumbra, ya. Que te calles, tío. Todo el día. El puto pesado de mierda, el Jackie este todo el día mandando, el puto perro, tío, que se calle ya. Yo todos los cojones, tío. Está bien, está bien, está bien. El... No, el uso Baile del año Pero es vamos, español, así que no, no, no tengo fe de que baile bien Che, baila como un padre, Auron. ¿A qué hace el robotcito? Es un papá, boludo. El Woody. Dale, con la guacha, la guacha. Arriba de la el Woody. Arriba de la el Woody. Woody, Woody, Woody, que ese Woody. ¡Qué hombre! Mirá lo ¡Míralo esas esa espalda. Mirálo, mirálo. Mirá ese Woody. ¡No, ¿Y qué Woody? No, no, ganó, ganó, no me importa lo demás, ganó, ganó, listo. Pro player del año. ¿Eh? ¿Qué tengo que votar a alguien que, porque ¿Eh? no tengo idea. Vamos a votar a este porque tiene cara de John Wick, jugador de eSport del año. José de Obo Bien Mejor cobertura informativa Cell Bueno, Cell, no sé, dale. Caster del año eh, A Cristinini Porque termina con Nini y RL del año El único que conozco Es Brunenger. Así que le vamos a votar Porque es el único argentino Canción del año Solo de Robles Me gusta ¡Uh! Esto... El año Nimu, ñimo, que no Tag Show del año Te voy al project, ok, ok, ok, bueno, voto, voto Evento del año La velada del año Streamer Revelación Si no, voto por el sprint voy a votar por Carre, chau Carre, listo El mejor miniserie del contenido El rey Pixel Wild fue re gracioso, fue épico, duró un día y lo vio millones de personas, pero el Squidcraft Games tuvo sus cosas. Mejor serie de contenido, desafío, desafío Bueno, el desafío. Streamer del año. Sprint. Ahí sí, Sprint. Ahí sí. 100%. Y sí, boludo. Mis votos. sí, el baile del año. Uy. El Woody con la mano. Bueno, envía mis votos. ¿Qué onda? Es como... El verdadero desafío es votar, ¿no?